Prepárense para un video completamente distinto en el canal Se viene un poco de cosas raras algunos les puede dar miedo, a otros les puede divertir, a otros les puede interesar ¿Qué se viene el día de hoy? Se viene el museo del juguete Más de 15.000 juguetes, vamos a ver Esto va a estar súper bueno O súper raro Vamos a ver Ahí está el Meteor y acá se movían los jugadores. Te la regalo. encontramos en el centro de Calafate. Los que vieron el video anterior que lo vamos a dejar por acá sabrán que estábamos por esta zona. Somos Nico y Sofi de Chilean Create y hoy les traemos algo completamente diferente a lo que están acostumbrados a ver en nuestro canal. Se viene una transmisión completamente distinta se podría decir. ¿Por qué? Porque vamos a visitar el museo del juguete. Se supone que hay más de 15.000 juguetes en ese lugar. ¿Los vamos a contar? No lo sé. ¿Los vamos a ver? Claro que sí, los vamos a filmar, claro que también. Nos lo recomendaron un montón en Instagram, pusimos una encuesta de qué se puede hacer acá en Calafate y nos dijeron vayan al museo de juguete, así que vamos a ir ahí. Por lo que tenemos entendido, el museo cuenta con un montón de juguetes de cierta época en general y de todos lados del mundo. Nos parece súper interesante, sabemos que no es naturaleza, sabemos que no es viaje, pero nos parece que está bueno poder ver... Todo lo que ofrece un destino más allá de lo que es como reconocido a nivel mundial o lo que más se vende a nivel turístico. Y además... Esto eh, es chill and create. Esto es chill and create. Hay que chill y create un poco Somos y disfrutar. Esos, ten, ten. Así que vamos caminando por el centro hasta el Museo del Juguete. gente en el calafate no están pidiendo pase sanitario al día de la fecha en el aeropuerto lo empezaron a pedir el día de hoy pero en el resto de los lugares no cuando entramos ni siquiera nos pararon y en el parque nacional tampoco nos pidieron cuando fuimos hace unos días casi nos chocamos a alguien Estamos ya en el museo del juguete abierto todos los días de 11 a 9 de la noche. Sale 1200 pesos la entrada. Unas guías para visitar. Vamos a ver de qué se trata. Gente, nosotros somos del 90. Hay muchas cosas de acá las cuales no tenemos idea. Hay muchos juguetes de los cuales no sabemos absolutamente nada. Pero por lo que estuvimos buscando en internet son juguetes antiguos, algunos muy gustados a nivel nacional y mundial, así que ustedes nos pueden decir qué conocen y qué no conocen. Juguetes de madera hechos desde el 40 hasta el 70, en teoría estos no tienen marcas, sino que eran todos emprendimientos familiares. zarpado porque todo lo que estamos viendo hasta ahora que son juguetes hoy no serían considerados juguetes sino artículos de colección porque hay algunos que son bastante antiguos hay muchísimos de todos lados del mundo vimos de argentina de alemania de inglaterra de francia de italia de japón está lleno de juguetes de japón de china quien no tiene un juguete que diga made en china <ríe> En la casa de mi abuela había de esos. Era buenísimo tratar de buscarlo Si alguien jugó con eso lo puede dejar en comentarios. No conozco ningún juguete de los que vimos ahora. Hay algunos que son una locura, pero vos te pones a pensar en esa época y deben haber sido los verdaderos juguetes, ¿no? Y también deben haber sido bastante costosos porque todo lo que son eh, tipo, bebotes y todo eso que son de 1900, de la época de la Primera Guerra Mundial, y seguramente los que tenían eso eran los más ricos del condado. Cosas que me sorprendieron hasta ahora, dos muy fuertes. La primera, la cartelería, la cantidad de póster, cosas informativas, revistas, zarpado, muy, muy zarpado en el estado en el que están. Y después, los juguetes de lata, ojalá tan Dos cosas de eso. La primera, que el trabajo de doblar la chapa, toda la cantidad de juguetes que se habrán descartado en la fábrica. Y segundo, como re risky, tipo jugar con eso te cortabas todo. Otra cosa que cambió mucho también era como antes se estaba estigmatizado los juguetes de niñas y de niños. Y como máquina de coser, juguete de niña. Cosas de limpieza, juguete de niña. Muñecas, juguete de niñas. Pero recién camino por ahí y me pegó un susto. Recién Sofía acaba de decir un miedo al quedarte encerrado acá yo creo que sí ustedes qué opinan los leemos en los comentarios es muy pero muy zarpada la cantidad la cantidad de juguetes que hay. Realmente hay 15.000 o más, no los conté, pero da ¿Quién esa los sensación, contaría? podríamos contarlos. Hay desde todo, hay juguetes de plástico, de hojalata, hay juguetes de papel, hay juguetes de... De cartón, hay juguetes de plomo como soldaditos. Es zarpado a ver la evolución de los juguetes, las matrices, como si uno piensa en la, en la industria de la juguetería, si se dice así, es zarpado, muy zarpado la cantidad de cosas que hay, los carteles, los carteles de cine, de obras, de... Hay de todo, hay muchas cosas de colección Creo que vale la pena visitarlo Creo que vale la pena visitarlo Por ahí creo, si tenés más años que nosotros Que por ahí viviste más y llegas a conocer más Porque nosotros vinimos y sinceramente hablando desde todo corazón No sí. tenemos idea de nada de lo que vemos Pero yo sé que si vendría acá con mi papá Mi papá haría ese yo me acuerdo No, te acuerdas la publicidad de ese o, sea, sí. o para venir con niños Yo creo que está bueno para venir con niños Para que también dimensionen ¿Cómo evolucionaron los juguetes de lo que ellos juegan ahora todo el futuro con sonido, luces, plásticos y articulaciones a cómo se jugaba antes? Es muy zarpado pensar en eso también. Miren, miren, mi abuelo jugaba con este. Yo tuve uno de estos, pero más moderno, más de plástico obviamente. Y mi abuelo tenía uno de estos que yo decía, ¿qué carajo es esto? Una vez que ingresaste tenés hasta las 9 para salir, o sea, puedes estar todo el tiempo que quieras acá adentro. Y a ser sinceros a mí ya me duelen los ojos de ver tantos, pero tantos, tantos juguetes. Cuando arrancamos empezamos, no, mira ese, mira ese, mira ese. Pero a medida que vas avanzando, hay tanto para ver que obviamente no vas a llegar a verlos todos porque hay muchísimos juguetes, hay muchísimos juguetes. Ya salimos del museo, como verán no estamos dentro del museo, no hay juguetes por acá al lado. Los árboles son de verdad. <risa> pero qué la gente, un video. Completamente distinto Completamente distinto No es un video de domingo La idea es poder meter un poquito más de este contenido De las otras cosas que tenemos Para ver los lugares en los que visitamos ¿Qué esperabas vos encontrar encontrarte en el museo de juguetes? No lo sé, la verdad Yo sinceramente esperaba encontrarme con juguetes Vintage, pero no tan vintage ¿Me sorprendió? Me sorprendió Yo estoy anonadado De la cantidad de juguetes Que vimos el día de hoy Siento que tengo cinco años de nuevo no sé si quisiera jugar con los juguetes de Ojalata, Me da un poquito de cosa Para la gente que jugó con eso nos puede contar Qué tal era jugar con eso Recuerden seguirnos en Instagram Que es donde más contenido estamos subiendo Está creciendo un montón Gracias a toda la gente que nos está siguiendo ahí también Gracias a toda la gente que se está sumando a este canal Y espero que también banquen estas otras alternativas del viaje Porque seguimos en viaje hay gente, estamos en el calafate El día de mañana no sabemos dónde vamos a estar y no es solamente estar solamente en la ruta, sino también conocer las alternativas del lugar a donde uno va. Así que esto nos pareció increíble. Recuerden suscribirse, darle me gusta, comentar. Son cosas que no cuestan plata y nos ayudan un montón. Si llegaron hasta acá, gracias. Nos vemos en el próximo video de Chilenquero. Hasta la próxima.